comprender el por qué a cada día yo de soñar por ti tanto sueño porque con yo... quiero comprender el por qué me castigas así y te alejas de mí. ¡Eva! ¡Hay un aplauso para la comuna 4! ¡Uy! ¡La reina de la comuna 5! voy mirando la fabrica! ¡Que hay la anochecer!